vamos a tratar de sacar este tema. Bueno, ya lo, yo ya lo saqué hace, hace bastante tiempo, puede ser uno de los primeros temas que saqué, y como estoy repasando e intentando hacer las cosas mejor, eh, más limpias, con menos errores, con... poniendo realmente lo que pone aquí en la tablatura, pues eh, lo estoy repasando. Me he dado cuenta que hay algunas cosas que ya tenía viciadas, por eso, cuando ahora toque mi interpretación, eh, eh, me haré, oh, haré saber las partes viciadas, ¿vale? Y nada, es un tema muy chulo. Eh, aquí dice en la descripción el Tito Tony, que es como el Foggy Mountain Breakdown, pero irlandés. Está en 6x8 y nada, a practicar. A practications. <risa> interpretación, ¿vale? Veréis que hay variaciones con respecto a lo que pone en la, en la tabulatura. Estas variaciones corresponden a mi deseo de facilitarme la vida, ¿vale? Me puedo complicar la vida un poquito más o facilitarme la vida. Entonces aquí hay una serie de propuestas, estoy rutando melón que he comido, ¿vale? Por cierto. Eh, hay unas propuestas aquí melódicas que yo las he cambiado, sobre todo. Eh, trocitos de escala que he cambiado por por cosas aquí arriba que son más fáciles. Todo esto lo explico ahora. La primera parte, parte A, eh, yo tengo una variación sobre la tabulatura. En la tabulatura dice que tengo que hacer esto. ¿Vale? Digamos la entrada al primer compás, la entrada eh, justo antes del primer compás sería cero, primera al aire, tercer traste en el quinto. Perdón, tercer traste en el quinto no, tercera cuerda en el quinto traste. Y como esta nota y esta nota son iguales, pues creo que me resulta más fácil poner esta nota, ¿vale? En el contexto, puesto que no tengo que mover tanto los dedos. Entonces, en vez de... Yo hago... Aire, eh, segunda cuerda, primer traste, segunda al aire dos notas pulgar índice al aire en la tercera cuarta al aire vuelvo a tocar dos notas pulgar índice en la tercera me voy a la segunda al aire un forward roll 3, 2, 1 cuerda 3, cuerda 2, 1 con, con las cuerdas al aire eh, mmm, la, la, la, la. primer traste de la segunda al aire otra vez primer traste de la segunda. Dos notas pulgar índice en el segundo traste de la tercera. Cuarta al aire. Las dos notas otra vez en el traste segundo de la tercera. Segunda segunda cuerda, primer traste. Aire, primera. Me voy a la prima, al segundo traste. Aire. Vuelvo a la segunda primero. Aire. Aire. Aire, aire, el forward roll al aire de nuevo, Cer perdón, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 0 y hago un, un eh, o sea, tres notas en la cuerda tercera al aire. esto lo hago siempre, no sé por qué, pero hago siempre un pull ahí, ¿veis? Esta sería la parte A completa. Ahora nos vamos a la parte B. La parte B es dificililla, ¿vale? Nos vamos a tener que trasladar hasta, hasta el traste 10 y aquí poner un poquito de Sally Gooding Position... no tanto. Bueno, vamos al lío. Bien, y eh, la parte B, como he comentado, no, no lo he comentado, pero lo comento ahora, eh, es bastante dificililla. Hay algunos pasajes eh, de tipo melódico, o digamos casi todos los pasajes de tipo melódico. Y eh, con, con un descenso, o mejor dicho, sí descenso cromático relativamente difícil. Y todo con ello, pues, no es nada fácil, ¿vale? Vamos a ver si lo desmenuzamos poquito a poquito. Esto digamos a mi manera, pero vamos a ver cómo se hacen en la tabulatura. haría Bueno, antes de nada partimos de que hemos acabado en y ahora venimos de la parte A y ahora venimos. ¿Vale? Empezaríamos aquí. 0 10 9, 0 quinta, 10 segunda, 9 primera. Quinta al aire. 8 en la segunda, primera al aire. Vuelvo a dar al quinto al aire, 8 eh, en la segunda, 9 en la, en la primera, aire otra vez. Ahora voy a hacer 9-9, nueve, nueve, alternando eh, medio-índice o índice-medio, depende cómo me coja mejor. Yo lo he hecho medio-índice, pero aquí en la tabulatura pone índice-medio, ¿vale? Ahora me voy a ir al traste 7, quinta al aire, 7, doble nota en la segunda cuerda del traste 7, alternando, eh, prima al aire, alterno otra vez la cuerda 7, y aquí le doy con el medio, no con el pulgar, ¿vale? Repito esto, estábamos aquí. y ahora voy a hacer un forward roll 77 poniendo la, el formato barre esto es difícil cambiar de aquí podríamos poner directamente el dedo índice pero a mí por alguna razón me resulta más fácil hacer esto vale repito entonces hago el forward roll 770 y ahora hago 4, 5, 5, es decir, primera en el cuarto, eh, segunda en el quinto, primera en el quinto, quinta al aire, tercero en la segunda, hago, este es el descenso que yo decía, esto es lo que hago, este es el descenso, entonces se hace, repito, Estoy poniendo una nota que no es, repito 7, 7, 7 0, 4, 5 5, 0 3, 5, 0 5 5, 0 ¿Vale? De manera que queda... lo más chulo del tema y ahora aquí dice que tengo que hacer pero yo he encontrado que es más fácil hacer vale, en vez de hacerlo aquí en el traste 5 5, 0, 7, 0, 5 llámese esto esto de por aquí arriba en el traste 1 traste 2 de la tercera traste 1 de la segunda traste 2 de la tercera pues lo aprovecho vale entonces no es por contradecir a, al señor don antonio trisca pero me resulta más fácil entonces Aquí lo pondría ¿Vale? como vosotros queráis. Si queréis lo hacéis como la tabulatura o si os queréis facilitar un poco la vida, pues como yo. Entonces todo completo.